Actualmente es fundamental mejorar los sistemas alimentarios de la población y brindar soluciones a través de la implementación de huertos familiares, como una alternativa para aquellas comunidades que no cuentan con los recursos suficientes para solventar los gastos de la canasta básica. Por ello es importante adquirir conocimientos que nos permitan aprovechar los recursos existentes en nuestra casa y fincas con el fin de producir alimentos sanos. Mi nombre es Jacqueline Rojas, soy docente del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Técnica Particular de Loja. He elaborado este curso de huertos familiares como una alternativa al mejoramiento de la seguridad alimentaria. Abordaremos interesantes temáticas que nos ayudarán a adquirir competencias en el manejo de los huertos. Las diferentes técnicas que se pueden utilizar para un eficiente uso de los suelos y manejo apropiado de los cultivos de hortalizas a través de orientaciones didácticas, recursos educativos, además de actividades prácticas que usted podrá realizar en casa. Estará en la capacidad de elaborar semilleros, parcelas, así como la preparación de sustratos que garanticen una buena producción y sobre todo la calidad de hortalizas que usted produce. Por otra parte, estará en la capacidad de elaborar diferentes tipos de abonos y saber utilizar los desperdicios que se generan a diario en la cocina. Además, aprenderá cómo utilizar los principios repelentes de algunas plantas para el control de plagas y enfermedades que se presenten en los cultivos. Estoy segura de que con las guías dadas en este curso, usted podrá optimizar el uso del espacio de terreno con el fin de producir alimentos sanos.